Es noticia, recientemente las declaraciones hechas por el mandatario en Moscú a su homólogo chino, chino, Xi Jinping, con el fin de reforzar la cooperación militar entre las dos potencias en el marco de la resistencia a las presiones occidentales. A pesar del entorno exterior desfavorable, las restricciones ilegítimas y el chantaje directo por parte de algunos países occidentales, Rusia y China lograron garantizar unas tasas de crecimiento récord del volumen de negocios comerciales mutuos. ¿Cuál fue la maniobra que fue catalogada como riesgosa por parte de cazas chinos a un avión de reconocimiento RC-135 del Norte que realizaba labores de espionaje en el mar de China Meridional? Les tengo todos los detalles. ¿Cuáles son los nuevos submarinos que han entrado a reforzar a las fuerzas navales del Kremlin? Toda la información en el transcurso del video. флага на кораблях поступающих los invito a que se queden hasta el final de la información y muchas gracias por su tiempo y por apoyarnos en nuestra labor informativa. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Hace poco se llevó a cabo una videoconferencia vía virtual entre Xi Jinping y Vladimir Putin. El presidente de Siberia le ha expresado el día viernes a su homólogo chino Xi Jinping el deseo de reforzar la cooperación militar con el gigante asiático y destacó Putin al mandatario asiático. Su elogio por la resistencia de Pekín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 Compartimos los mismos puntos de vista sobre las causas, el curso y la lógica de la transformación en curso del panorama geopolítico mundial. Rusia, objeto de importantes sanciones occidentales por su ofensiva contra Ucrania, ha tratado en los últimos meses de reforzar sus relaciones con Asia, especialmente con China. Bueno, señoras y señores, esta imagen que ustedes están apreciando tiene que ver con las escenas presentadas por medios occidentales de las maniobras realizadas por parte de aviones del Ejército Popular de Liberación de China contra un avión de reconocimiento de los Estados Unidos que hacía labores de espionaje. Según lo están destacando algunos portales digitales, hubo acciones un poco agresivas de los cazas chinos, por lo que el avión de reconocimiento del norte que hacía labores de espionaje tuvo que tomar acciones evasivas para evitar una colisión con la aeronave de China. Este incidente, se presentó, según lo reseña la AFP, sobre el mar de China meridional el 21 de diciembre y según un comunicado de las fuerzas del Indo-Pacífico del Norte, calificaron las acciones de los cazas de Pekín como inseguras. Recordemos que China ha enviado recientemente un gran número de aviones de combate cerca de la isla de Taiwán que reclama como territorio soberano de China continental y rechaza totalmente la ayuda que está prestando el país de Joe Biden al gobierno de Taiwán en referencia al apoyo armamentístico para defenderse de una invasión del gobierno de Xi Jinping en respuesta. A las declaraciones de Estados Unidos, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenmin, culpa este viernes a las acciones provocativas y peligrosas de Washington de causar problemas de seguridad, incluidos en el mar de China Meridional. Según el comunicado, Estados Unidos ha puesto en grave peligro la seguridad nacional de China al enviar con frecuencia barcos y aviones para realizar reconocimientos a corta distancia, aseveró Wang durante una conferencia de prensa regular. Pekín ha pedido a Washington que deje de hacer movimientos provocativos y difamar a China, agrega el portavoz del gigante asiático. El Mar de China Meridional, también conocido como Mar del Sur de China, es una extensión muy disputada del Océano Pacífico, de la cual China reclama casi un 90%. Esta región ha sido escenario de incesantes tensiones entre el gigante asiático y el norte en los últimos años. Washington ha enviado varias veces aviones y buques de guerra a las proximidades de los islotes controlados por Pekín sobre pretexto de defender la libertad de navegación en las últimas horas la federación fortalece su esquema de disuasión naval con nuevos submarinos estratégicos estamos hablando que recientemente le fue entregado al ministerio de la defensa de Rusia un nuevo submarino estratégico de propulsión nuclear de la clase Borey que ha entrado en servicio a las fuerzas navales del Kremlin y se ha establecido mediante la información de medios eslavos que se han entregado otros equipados con 16 misiles intercontinentales que entrarán en fase de prueba desde el ministerio de la defensa de Rusia se están anunciando que se van a construir cuatro submarinos más con las mismas especificaciones del proyecto para los próximos meses. El generalísimo Suborov es un nuevo submarino avanzado de propulsión nuclear de la clase Borey. Es el principal de los buques de guerra que entraron en servicio para la armada rusa este jueves. Otro submarino equipado con 16 misiles intercontinentales de la carga nuclear Bulava fue votado el mismo día según el diario eslavo Rianovosti. El ejército ruso llevó a cabo tres ceremonias simultáneas durante las cuales se izaron banderas navales en los nuevos sumergibles, marcando el inicio formal de su servicio activo. Los sumergibles de la clase Borei de los proyectos 955 y 955A, estos últimos llamados Borei A-955A, forman la columna vertebral de la Fuerza Naval de Disuasión Nuclear Moderna de Rusia, el generalísimo Suborov. Es el sexto submarino de este tipo y entra en servicio en la ciudad de Severodvinsk en el norte de Rusia, pero está programado para unirse a la flota del Pacífico. En lo que se refiere al Borei, las naves de este tipo portan 16 misiles intercontinentales R-30 Bulabá con un alcance de 8.000 kilómetros, así como torpedos con posibilidad de llevar carga nuclear. El sumergible de 170 metros de eslora y 24.000 toneladas de desplazamiento de inmersión es capaz de operar a profundidades de hasta 480 metros y tiene una autonomía de 90 días limitada, solo por la cantidad de alimentos y el agua que se almacene. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien fue el que estuvo encargado de la ceremonia de forma remota, señaló que el país está en proceso de construir cuatro submarinos de la clase Bora más que garantizarán la seguridad de Rusia en las próximas décadas, según informó en su intervención. La nave gemela del Generalísimo Sugarov, el Imperator Alexander III, fue puesta a flote en otra ceremonia en el mismo lugar. El Imperator Alexander III es el séptimo submarino de esta clase. Se someterá a pruebas en el mar a partir del próximo junio, antes de ingresar al servicio militar. También dos barcos entraron en servicio el jueves. Por un lado la avanzada corbeta de misiles guiados de la clase Buyan y otro el dragaminas Anatoly Strel'mov sus banderas se izaron en los puertos de Baltigsk y Vladivostok cuando se unieron a la flota rusa del Báltico y el Pacífico respectivamente con eventos coordinados como el de Severodvinsk.